Vamos a continuar con nuestra serie de videos acerca del uso del software eh, Igor Pro, que es un software de eh, programación, que nos permite hacer fácilmente distintas cosas que son útiles para el, el tema de este electivo que es manejo de datos, eh, específicamente en el área de la electrofisiología. Entonces el día de hoy, después de haber recorrido en los dos eh, tutoriales anteriores, algunas características generales del software Igor Pro. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle eh, de, de aspectos que tienen que ver con programación. Es decir, la formalidad es típica de cualquier lenguaje de programación en el contexto del de software Igor Pro. Debo insistir nuevamente que el Igor Pro fue diseñado como una herramienta de ayuda al científico por lo tanto no es necesario que usted sepa programación para utilizarlo hay una biblioteca de funciones bastante amplia que nosotros vamos a estar eh, revisando que se accede simplemente por menú pero la parte interesante que es la que a mí me gusta de este software es que todas esas eh, opciones que es vía menú se pueden incorporar en eh, en procedimientos automatizados y construir grandes rutinas de procedimientos automatizados, es decir, programas. Muy bien, vamos a partir con eh, este, este el programa Igor. Y aquí es más o menos como se ve al principio, sin nada. Eh, en este caso vamos a trabajar sobre un archivo que usted va a tener disponible que se llama Experiment Demo Igor 3. Entonces, ¿cuál es la característica de esto? Que si nosotros nos vamos a la función data, que está acá arriba, donde dice Browns Waves, eh, podemos ver que en memoria está cargado una serie de eh, trazos o ondas, ¿ya? que son, son bastantes, eh, que representan datos experimentales. ¿no? Entonces, eh, podemos visualizarlo rápidamente si nos vamos a la, al menú New Graph, en, en el menú Windows New Graph y simplemente vamos a ver una lista acá, seleccionamos a todo, manteniendo apretado la tecla mayúscula o Shift y le hacemos Do It ¿ya? Y ahora está hace un, este gráfico que está acá lo podemos ampliar aquí un poquito y eh, lo que representa son simplemente registros extracelulares, hago clic y arrastrar con el botón izquierdo, y ahora con el botón derecho le digo expandir, ¿ya? y ahí hay un montón de trazos que son más o menos similares, ¿ya? Eh, de registros extracelulares en hipocampo. Ok, ya vamos a, a utilizar esto. Entonces, estos son los insumos con los cuales vamos a trabajar el día de hoy. Voy a cerrar esto, le digo no guardar, ya y recordemos nuevamente que aquí abajo está el área de comandos, que cualquier cosa que yo haga, en los menús acá, puede ser... Eh, mostrada como una línea de comando la cual yo puedo simplemente eh, la marco y aprieto Enter, se copia ¿ya? y vuelvo a apretar Enter y se vuelve a ejecutar el mismo comando ¿ves? y ahí vuelve a aparecer la misma ventana entonces eso, eso es algo útil ustedes ya pueden tener un, una idea de que esto es una manera de automatizar muchas funciones eh, dentro de las cosas que vamos a hacer en la rutina del laboratorio ya volvemos a hablar entonces ahora vamos a introducir algo que no habíamos visto en la clase pasada, que es el, eh, cómo se escriben programas en Igor. ¿ya? Entonces para eso nos vamos aquí a Windows y vamos a eh, llamar a una ventana que se llama Procedure Windows. ¿ya? Aquí está la ventana Procedure Windows, que es donde uno escribe. Eh, Escribe programas. Bueno, cambiamos de vista un poco y nos vamos a centrar aquí. Entonces, como corresponde a la vieja tradición en programación, vamos a escribir el primer programa eh, eh, eh, eh, hecho en Igor y con la formalidad de eh, cómo se escriben las, los programas. Aquí, eh, al igual que muchos lenguajes de programación, los programas en Igor se llaman funciones. Eh, igual en realidad maneja dos tipos de, de procedimientos, eh, algoritmos, eh, pero vamos a partir por las funciones. Entonces uno, ¿cómo, ¿cómo declara, cómo escribe una función? Entonces vamos a escribir aquí la palabra clave que es el function, ¿ya? Y le vamos a llamar mi primera, mi primera función, ¿ya? Mi, ups, perdón, mi primera función ya lo voy a poner con mayúscula ahí para que se distinga bien. Y ah, la sintaxis es que abro paréntesis, cierra paréntesis y pongo más aquí abajo la palabra clave end. Entonces, ¿qué le estoy diciendo Igor aquí? Le estoy diciendo que voy a generar aquí en una pequeña biblioteca dentro de la ventana procedure. Una función que se va a llamar mi primera función. ¿ya? Eh, los paréntesis eh, indica algún tipo de parámetro que yo le quiera, con lo cual quiero alimentar a la función antes de ejecutarla. Aquí no le voy a dar ningún parámetro. Simplemente voy a hacer que mi primera función eh, ejecute lo que está aquí adentro. Y, y aquí, al igual ustedes pueden adivinar, yo podría copiar. Eh, Dentro de esto, cualquier cosa que yo haya ejecutado, por ejemplo, aquí en mi línea de comandos, ¿ya? Pero como dicta la tradición, vamos a hacer nuestra primera función, que es, vamos a utilizar el comando print, que es bastante estándar a muchos lenguajes de programación, y vamos a hacer que imprima una cadena de caracteres, o lo que se llama en el mundo de programación, un string, que se llame hello, ¿ya? Y los strings se escriben entre comillas, ¿ya? que son las dos comillas que están ahí. Entonces, ¿cómo ejecuto esto? Yo copio esto y lo pego aquí en mi línea de comandos. Y ahora lo puedo llamar en mi línea de comandos. Y lo que hace aquí es imprimir eh, en el, esta área de, el área de historia el, la salida de esta función hello, perdón, la función print que es hello. Ya, no hay ni, ninguna ninguna novedad en, en esto. Entonces ahora vamos a hacer algunas cosas eh, más interesantes. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esta función hello. Vamos a borrarla aquí. ¿Ya? Y vamos a hacer algunas cosas más, eh, más interesantes. Dentro de la función... Yo puedo definir variables y hacer operaciones sobre las variables. Entonces, voy a definir una variable numérica, que es la declaración eh, variable. para declarar una Antes de utilizar una variable, uno tiene que declararla en Igor. Y esto es muy similar a lo que ocurre en otros lenguajes, como el lenguaje C, por ejemplo, eh, del cual se origina el Igor. Yo voy a definir una variable que se va a llamar, por ejemplo, la variable índice. ¿Ya? Y acá simplemente voy a poner eh, una operación que va a ser imprimir índice. ¿Ya? Entonces, ejecutemos a ver eh, qué es lo que imprime esto. Entonces, selecciono mi primera función. Recuerde que con un enter lo copio. Otro enter lo ejecuta. y Imprint índice, lo que hace es imprimir el valor de índice. ¿Ya? Y como pueden ver acá, el valor es cero. ¿Ya? Y eso es una primera cosa que hay que aprender, y que es más o menos estándar en muchos lenguajes de programación. Cuando yo creo una variable de tipo numérica, habitualmente el mismo programa lo eh, inicializa a un valor determinado. En este caso, lo inicializa a al valor 0 eh, si es que yo no le digo nada pero yo por, podría decir que mi variable índice en el momento que lo declaro puede decir que índice vale 1 por ejemplo índice es igual a 1 entonces ahora lo vuelvo a ejecutar y ahora índice vale 1 pero por lo general uno estas cosas no lo hace ¿ya? y vamos a dejar ahí a índice bueno índice, bueno esta función no es muy entretenida eh, vamos a hacer eh, algo más interesante con índice. Aquí vamos a introducir una función que vamos a utilizar mucho eh, durante las sesiones de programación que son los llamados loop o bucles en castellano. A mí el que más me gusta es el siguiente que se llama el do while. Entonces escribamos la sintaxis del do while. ¿ya? ¿Qué es lo que significa eh, el, el bucle do while? Do while significa que todo lo que esté entre la palabra do y while va a ser ejecutado tantas veces como lo que está entre paréntesis se siga cumpliendo. ¿Ya? Entonces por ejemplo yo voy a, hacer, voy a hacer que imprima índice 100 veces. O sea, haga este print print índice. Ya. Entonces, esto se va a ejecutar eh, eh, tantas veces como se cumpla una, una función aquí. Dentro de, eh, o sea, perdón, un, lo que haya dentro de este paréntesis se sigue cumpliendo. Ya, entonces, eh, si lo, le digo compilar o sea, esto se autocompila, me va a generar un error, compile. El error que me dice es que eh, estaba esperando algún operador dentro de la variable while. Entonces, no como no le puse nada, me generó un error. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eh, vamos a hacer que el índice sea una variable que vaya cambiando su valor. En que cada iteración de la variable me vaya aumentando en 1. Y eso es muy simple. Uno, eh, la manera estándar de hacerlo, como uno lo haría, uno, uno lo haría, sería índice es igual, como uno lo haría numéricamente, a índice eh, más 1, ¿verdad? Así uno lo haría eh, eh, de manera simple. Eh, pero en, en Igor hay una manera abreviada, que de hecho es común en varios lenguajes de programación, que es la siguiente, que es índice más igual 1. Y eso quiere decir que cada vez que se ejecute esta línea, va a ser incrementado índice en igual 1. Entonces ahora ya yo puedo poner aquí una condición. Por ejemplo, índice, índice es menor... 100 entonces te digo compilar aquí no me generó ningún error entonces ¿qué es lo que es lo que dice esta función yo eh, genero una variable que se llama índice que vale 0 aquí le pongo un print índice, esto lo voy a borrar ya no lo voy a necesitar y eh, qué es lo que pasa la primera vez que se ejecuta índice va a ser índice más le va a sumar 1. Entonces, la primera vez que se ejecute este print, índice va a valer 1. Y esto va, uh, eh, va a llegar a um, a esta sentencia de abajo y le, le, lo que le estoy diciendo es que si índice es menor que 100, bueno, se cumple esta condición, por lo tanto, sigue ejecutando este bucle, este loop, y va a volver al principio, inmediatamente a la línea posterior al do que hay aquí ¿Y ¿qué es lo que va a hacer? ahora el índice, recordemos, valía 1 ahora eh, el índice le va a sumar 1 le va a sumar y, y va a valer 2 entonces lo que vamos a ver en la línea de comandos va a ser que eh, este valor va a ir a aumentando de 1 en 1 entonces vamos a la línea de comandos que está acá abajo eh, con la tecla de flecha por recorrer la historia fácilmente, aprieto Enter y aprieto Enter de nuevo para ejecutar. Y lo que pasa es que mi línea de comando, vamos a ampliarla un poquito, salió impreso partiendo de 1, como estamos acá, hasta llegar al valor 100, que es el primer valor de índice que no cumple con esta condición, que es la condición que es índice menor que 100. Ahora, eh, para propósito de escritura, eh, uno en el mundo de la programación eh, tiende a, cuando empieza a generar esta línea de comando, tiende a, a, a tener un cierto orden. Y para poder distinguir eh, este lenguaje estructurado en bloque, uno tiene que separar los bloques. Entonces, para eso, por ejemplo, lo que se usa es una técnica que se llama indentación. Uno se pone en la primera línea, aprieta la la tecla tabuladora del teclado y uno se salta un espacio. Entonces, eh, ¿por qué hace uno esto? Porque así es más fácil separar cuál es el código que se ejecuta dentro de este bucle. El bucle do while es un bucle eh, que se llama con comprobación en la parte inferior del, del bucle. Es decir, es un bucle que se ejecuta al menos una vez y se comprueba en la parte baja entendiendo la parte baja que es que cuando empieza a leerse el código baja en la, en, en la línea de lectura en la línea de la que se va ejecutando y llega abajo y corrobora la, la, la condición entonces eh, ya tengo mi, mi primera función que, simplemente, que usa dos cosas, usa las variables internas eh, eh, de dentro de la función y puedo hacer operaciones sobre eso. Entonces, este es un programa muy sencillo que eh, nos eh, muestra cómo hacer eh, esto de cómo es controlado el flujo de una, una función. Y bueno, y cuando llega al final la función, el end, eh, la función, digamos, termina de ejecutar. Pero la misma función podría entregar algún valor. Eso puede ser útil más adelante, especialmente en la um, adquisición de datos. Ahora vamos a hacer algo un poco más interesante que esto, que es que vamos a empezar a, a hacer algún tipo de operación sobre datos, sobre datos reales. Y ahora... Vamos a ver qué tenemos nuevamente como insumos para esta sesión. Entonces nos vamos al menú eh, Data arriba, Browns Wave. Y tenemos en memoria este montón de ondas, que son ondas de datos. ¿Ya? Entonces vamos a graficar solamente uno de ellos. Nos vamos al menú Windows, a New Graph. ¿ya? Y vamos a seleccionar una de estas. Entonces, aquí vemos que se genera un gráfico estándar que tiene ciertas propiedades que son sensibles a las propiedades de las ondas, eso lo vimos en la clase pasada. Esta onda ya viene escalada en milivolt y en segundos. Por lo tanto, si yo amplío acá, haciendo clic y arrastrar, botón derecho le digo expandir, eh, y Igor interpreta de que como la escala está en segundos entre los puntos, eh, si yo cambio la, la escala me lo cambio en consecuencia entonces ahora me lo muestra en milisegundos y los datos están adquiridos en milivolt, ya que son las típicas unidades en que uno mide eh, potencial en respuestas eh, electrofisiológicas bueno, pero esto simplemente era para mostrar de que aquí eh, se generó una un comando que es display eh, display esa onda entonces la primera tentación que tenemos es incorporar en la función tal cual entonces vamos a poner acá display nos vamos a poner aquí dentro de la función ¿ya? y pongo el comando display ok <coughs> Entonces decimos compilar. Y aquí ya eh, nos generó un error por lo siguiente. Resulta que, eh, recordemos, vamos a cerrar esta ventana de error. Eh, recordemos que eh, la variable índice es una variable que yo generé acá dentro de mi función y es una variable local. Ahora, la función display está tratando de llamar... A algo que no está definido dentro de esta función eh, y que esta función no sabe que existe fuera de la función entonces para decirle eh, en Igor para decirle que vaya a buscar un valor de un objeto en este caso es una onda que existe fuera de Igor eh, para eso uno tiene que eh, eh, declararlo dentro de la función. Entonces para eso se hace lo siguiente. Entonces lo, lo que tenemos acá, acá en la... Eh, uno lo puede hacer en cualquier parte de, de la declaración de función, pero eh, si hay algo bueno de mantener la costumbre es tratar de declarar todo lo que uno va a usar en la función al principio. Es ¿sí? una manera de ordenarse. La manera de declarar que hay un objeto afuera del, de la función con el cual yo voy a hacer, operar dentro de la función eh, es escribiendo simplemente wave. entonces Yo escribí wave y aquí yo copio esto y yo puedo decir eh, onda externa es igual a eso. Y acá llamo onda externa. Entonces, ¿qué hice con esta declaración? Yo le dije a la función que vamos a generar una referencia a una onda externa que se llama onda externa. Yo le puedo poner cualquier nombre. Le puse un nombre eh, eh, extremadamente obvio. Y que esa onda externa va a referenciar a este objeto que existe fuera de la función. Ahora, obviamente, el buen programador, y eso lo, es un problema típico que uno se puede topar, uno podría eh, decir, eh, bueno, ¿cómo la función sabe que existe? Bueno, es responsabilidad de uno escribir una rutina que vaya a verificar que realmente existe. ¿verdad? Porque si no, eh, vamos a tener... Eh, nuestro programa va a dejar de funcionar pero bueno como aquí ya sabemos que existe externamente eh, yo creo esta, esta referencia a la onda externa y ahora puedo operar sobre ella puedo hacerle display onda externa ¿ya? y eh, eh, con eso eh, hacer un display de esto eh, con un nuevo gráfico ahora eh, en realidad yo no quiero que me genere 100, 100 gráficos, ¿ya? Así que simplemente voy a hacerle que me genere 10 nomás, ¿ya? Y otra cosa, ya, entonces vamos a ver si esto funciona, ¿ya? Entonces vamos a decirle, vamos a llamar a la función, mi primera función. Y lo que esto hizo fue, me generó... Acá vamos a traerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están las 10 pantallas que tienen eh, en, en orden consecutivo. Igual las la menciona como graf 1, graf 2, graf 3 etcétera entonces yo tengo una manera por el cual yo, yo puedo llamar una serie de eh, objetos externos a la función haciendo una referencia a la onda externa ya pero qué tal si ahora pongamos la cosa un poco más complicada qué tal si esos objeto eh, yo sé que son ondas de este tipo porque yo las creé en otro programa y siempre les, les pone un nombre ya eh, les pone un nombre que empieza con W guión bajo ya como está mostrado aquí y yo para no tener que estar escribiendo a mano simplemente sé que estas ondas están ordenadas y yo me gustaría operar sobre una lista de ondas ¿ya? entonces una manera de hacer esto es es crear efectivamente una lista de ondas. ¿ya? Entonces, para hacer una lista de ondas, yo voy a usar una función, eh, digor, que se llama waveList, que hace lo obvio, waveList. Entonces, eh, como ven, eh, tiene un tiene un color distinto, no es una declaración de una, de una variable o función, sino que es una operación entonces vamos a marcarlo porque no me acuerdo de su sintaxis entonces le hago botón derecho y le, le busco el, el, la ayuda para wavelength. entonces vamos a achicar esto un poco para que se vea en esta pantalla entonces ¿qué nos dice Wavelist? Eh, Wavelist aquí viene la descripción de la de la, de la función de Wavelist y eh, tiene, eh, tiene varias opciones ya no las voy a leer aquí sino que voy a irme casi siempre todo el help rigor eh, tiene eh, ejemplos entonces por ejemplo eh, la, la primera opción que dice eh, si yo escribo Wavelist así dice retorna una lista de todas las ondas en el, en el folder actual. Las, las, las cosas se van ordenando en Igor, en memoria, como si fuera una gran carpeta. Entonces, Wave List, si yo le lo, lo pongo en esta sintaxis, de hecho la vamos a copiar inmediatamente. Vamos a, esto es copiable, es el control C. Vamos a checar esta ayuda. Voy a poner acá control V. Entonces, ¿qué es lo que los parámetros que aparecen acá? Dice eh, Wavelist, dice asterisco, hagamos una, una lista de todos los asteriscos, eh, de, de todas las ondas que están en memoria o en el, o en el folder actual de Igor, y esa lista sepármela con el punto y coma. ¿ya? Y aquí ninguna opción adicional. Ok, pero ¿dónde metes tú? ¿Ya? Entonces vamos nuevamente al, a la ayuda. Y. Eh, ¿Dónde está la definición de Waveless? Ya. Y aquí hay algo muy importante. Esta es una función que se ejecuta y devuelve algo. Ya. Entonces dice: la función Waveless devuelve una, un string conteniendo una lista de las ondas seleccionadas eh, en el en el folder actual basado en en algún en match string una condición que se aplica a todas las ondas y con algunas opciones entonces eh, retorno una lista pero esa lista tengo que ponerla en alguna parte entonces para eso yo vamos a bueno no voy a eliminar esto lo voy a dejar así comentado para que lo ignore el igual. para eso es doble slash, ¿ya? voy a eliminar esto, doble slash, lo voy a dejar comentado, entonces aquí voy a declarar otra cosa, y voy a poner una declaración variable, es para variables numéricas, para string, es la que se llama string, ¿ya? string, entonces le vamos a poner lista de ondas, Entonces, lista de ondas es una cadena de caracteres. Recuerden que no es lo mismo que un número. ¿Ya? Y, eh, y eh, donde yo voy a guardar mi lista de ondas. Entonces, copio, creé mi lista de ondas, que no tiene nada. le pongo acá y ahora la asigno a, a list entonces list va a ser una función que se ejecuta que me va a hacer una lista de todas las ondas ¿ya? y eh, que empieza el asterisco quiere decir las ondas que empiecen con cualquier nombre y me la va a separar por eh, punto y coma ¿ya? entonces como yo quiero que esta función que estoy construyendo me la muestre voy a ponerle print lista de ondas Ok, print, lista de ondas. Muy bien. Eh, bueno, y aquí va a seguir haciendo lo que estaba haciendo. No lo, no lo voy a poner dentro del loop. ¿ya? Le digo compilar. Vamos a ejecutar nuevamente mi primera función. y eh, Ampliamos esta ventana. Y, ups, aquí aparece algo. Está lo primero que aparece es print lista de ondas ya en, en, mi, en mi función y acá está la lista de ondas que están en memoria en este instante, que son un montón ya, y después que se ejecuta ese print lista de ondas se está ejecutando el, el loop que habíamos dejado desde hace unos minutos, ahí ya, entonces no hay nada extra, extraordinario entonces eh, Ok, ahí está la lista de onda. Entonces ahora me gustaría poner algo, eh, por si acaso yo genero una onda que se llame distinto, en vez de ponerle asterisco acá, le voy a poner, póngame en la lista todas las ondas que empiezan con W y con guión bajo, ya que son todas estas que están acá. Entonces aquí dice eh, W grande guión bajo asterisco, entre, entre comillas significa que eh, todas las ondas que cumplan con esa condición que su nombre comienza con guión abajo me los va a tirar esta lista de ondas separadas por eh, ese eh, ese punto y coma ok, entonces ahora lo que yo quiero hacer es que me eh, imprima en vez de imprimir este índice, que ya vimos que es un poco aburrido, ya, vamos aquí a, a borrar este, a comentar esto. Yo quiero que me imprima en la, las ondas una por una, de esta larga lista, ya, que hay acá. Entonces, ¿cómo, eh, cómo hacemos eso? Entonces, para eso, eh, como no me acuerdo, voy a WaveList. Voy a la función waveless y voy a la ayuda, ¿ya? Y veo por aquí que otras funciones están relacionadas a Wavelist, ¿ya? Entonces siempre hay comentario, entonces aquí, por ejemplo, dice vea lo que es procesamiento de listas de ondas. Entonces me voy para allá, me abre otra ventana que es una ayuda de programación y... y y me permite eh, hacer, eh, eh, ver algunos ejemplos. Entonces yo aquí voy a utilizar esta función que está aquí, que es tráigame un string desde una lista. ¿Ya? Y ahí dice un index, y, y vamos a ver qué, qué es lo que hace esa función en particular. Vamos ahí, nuevamente abrió el Eagle Reference Manual, y dice, la, la función eh, string desde una lista retorna el valor de la indécima o la enésima subcadena de caracteres de una lista. Recordemos que ahora nuestra lista de onda es una lista de caracteres separadas por punto y coma. ¿Ya? Y en la, esta lista, que aquí se llama eh, lista de string eh, debería contener eh, ítems separados por un separador eh, de la lista que habitualmente eh, en la mayoría de los programas que yo escribo el son el punto y coma ¿ya? Entonces, por eso está como opcional aquí porque la asume de que eh, debería ser eh, punto y coma siempre la separación entonces esta función me gusta ¿ya? Entonces vamos a dar eh, esta ayuda, vamos a dar esta otra ayuda de acá. Entonces pongo aquí. Entonces simplemente para que veamos cómo funciona esto. Eh, entonces vamos eh, a imprimir el primer valor que aparece en la lista. Entonces por lo menos tiene que tener dos parámetros: uno, la posición. Que le voy a poner 0 y el valor de la lista que se llama lista de ondas. Y aquí, si no me equivoco, yo debería poner print directamente a eso. Entonces lo que dice esto que imprímame el primer eh, cadena de caracteres en esta lista de, que es súper larga, que se llama lista de ondas. Entonces vamos a ejecutar la función. Le saqué el print índice y todas esas cosas. Le hacemos enter, ¿ya? Entonces, eh, ups, vamos a, para no confundirnos, vamos a comentar esta la lista de ondas. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Ahí. Entonces, ejecuté mi primera función y qué valor me retornó el primero en la lista. Y el primero eh, es la posición 0, ¿ya? Que es este de acá. Y como ven, eh, está súper bien, es el, el, eh, es el primer valor de esta larga lista de ondas que está, sigue para acá. Ok, entonces ahora yo quiero recorrer esta larga lista de ondas y que me la imprima, pero uno por uno. Ya, entonces lo que yo voy a hacer, voy a eliminar estos índices, y estas cosas ya no, ya no lo voy a utilizar. Y como yo quiero que me imprima la prim, eh, yo tengo dos opciones, ver, copio esto acá, ¿no? control, lo copio y ¿qué pasa si lo pongo aquí? Ya. Entonces yo ya, ya sé, eh, yo ya tengo una variable que puedo estar cambiando eh, con números que vayan avanzando de uno en uno que es mi va variable que se llama índice entonces muy fácil, yo pongo índice aquí y lo pongo aquí entonces, ¿qué es lo que me va a hacer este bucle? me va a imprimir eh, de esta lista de caracteres la posición enésima de esta lista que se llama lista de ondas eh, ¿entre qué números? entre el, entre el 1 y el, y el 10 y el 9 en realidad y, pero aquí me está dejando de un lado la, la, la primera posición, ¿verdad? Entonces es muy fácil, yo tomo esto acá Y antes de que aumente el valor lo voy a poner acá arriba ¿ya? Entonces así me evito y le, lo indento le, le pongo ese espacio ahí Para que me imprima eh, siempre la primera posición que es eh, cero Y de ahí me sigue aumentando hasta 10 veces Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos nuevamente a la línea de comando. Y hacemos enter acá. Y me imprimió 10 veces. A ver, estamos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las 10 primeras posiciones de esto. Mm, ya, ok. Pero a mí me gustaría una manera automática de que... Esto, esto eh, por ejemplo, eh, parase de manera automática cuando llega, llegase al final de la lista de ondas. ¿Ya? Entonces para eso hay varias maneras de resolver eh, ese punto. Entonces para hacer eso vamos a, a necesitar una función que verifique que mi lista de super lista súper larga no tiene más cosas que imprimir para poner ponerla aquí en esta línea de comando de imprimir entonces para eso podemos hacerlo de varias maneras yo voy a hacerla de esta manera se voy a crear un string que almacene eh, el nombre de la onda actual que está en esa posición entonces le voy a poner nombre eh, onda actual ¿ya? aquí cuando yo declaro variables puedo poner todas las que yo quiera así a lo largo separadas por coma ¿Ya? entonces acá en vez de eh, poner un pin aquí eh, voy a poner voy a asignarle un, eh, el valor nombre de onda actual voy a asignarle eh, el, re el resultado de esta función lo copio aquí lo Acá. ok, y ustedes verán que hasta el momento no he hecho nada nuevo, simplemente asigné eh, este nombre de variable, ya, lo asigné, eh, perdón, este nombre de string, le asigno el valor que me vaya eh, mostrando o generando esta función string from list. Ok, aquí no hice nada nuevo. Lo que, lo que voy a poner acá abajo, entonces, eh, voy a poner una comprobación de que ese, eh, string, eh, ese string que se llama nombre onda actual no esté vacío. Y para eso, simplemente aquí yo le voy a medir el tamaño. Y para eso voy a poner una función que se llama string string string length que es el string length el largo del string entonces para me llamo el help que es lo que dice eh, que es lo que es eh, esta función entonces el, la función string length retorna el número de caracteres eh, en la expresión de string ya entonces eh, si el string length vale, no, no tiene caracteres, vale cero. Entonces yo podría decir si el string name de nombre onda actual, le voy a poner dentro de eso, le voy a poner es eh, idéntico a cero. Entonces la comparación en, eh, en, en Igor, cuando digo esto es mayor que o menor que, o, o es eh, distinto de, eh, eh, yo pongo la condición el, eh, que esto se va a ejecutar en, eh, eh, siempre que sea distinto de... Ah, no, estoy equivocando aquí tengo esta condición entonces aquí bueno vamos a ejecutarlo para ver para que se entienda por qué eh, esta línea funciona entonces nos vamos a poner acá no voy a mi primer, primera función ya, eh, y esto diría imprimir y paró imprime una larga lista y paró solo ya por qué paró solo ya Ahora, ¿por qué esto funciona? ¿Ya? Entonces, esto es, un, es algo que hay que entender un poco, que es como la lógica de muchos programas. Eh, como dije eh, al principio, la función do while eh, itera, eh, se comporta como loop, en tanto se cumple la condición que hay aquí adentro. Entonces, la condición que hay aquí adentro eh, puede ser una condición explícita. O simplemente sea una condición verdadero o falso. En el mundo de la programación, eh, algo verdadero es cualquier valor y algo falso siempre es cero. Entonces, si aquí adentro eh, está la con, una condición que da un valor numérico, que recordemos que string length da un, un valor que es el largo del string, pero justo cuando llega a la última posición de lista de ondas, ese string vale cero no tiene no tiene largo porque no hay más en esta lista de onda ese valor que va a devolver string length va a ser cero y eso va a ser un falso para while, es decir no se cumple la condición ahora si uno quisiera ser como mucho más explícito pero a su vez poco elegante uno podría poner esto podría poner eh, esto eh, este símbolo si no exclamación eso 0, que significa eh, ejecute while mientras eso sea distinto de 0 ¿Sí? esto significa distinto de 0, entonces si yo lo ejecuto me voy a línea copando lo ejecuto, no tiene el mismo efecto pero es mucho más elegante desde mi punto de vista dejarlo así ¿Ya? entonces recordemos que en programación si tú tienes una condición eh, que en este caso es un bucle while eh, y se va a ejecutar siempre y cuando esta condición sea verdadera y esto es verdadero cuando se cumple la condición o cuando es distinto de cero entonces aquí hemos aprendido algo fundamental de los lenguajes de programación en general bueno, ahora vamos a hacer algo como igual un eh, es un programa mucho más interactivo y visual, vamos a hacer algo un poco más entretenido que esto vamos a hacer eh, una eh, un, un programita que lo que haga que ya ya que sabemos recorrer esta lista de ondas y sabemos cómo llamar objetos fuera de eh, fuera de la función vamos a, a hacer eh, un gráfico que se vaya actualizando con estos nuevos valores de onda entonces para eso eh, la manera más simple que vamos a hacer voy a por ejemplo tomar esta que es la primera onda voy a poner aquí y voy a duplicarla entonces vamos a hacer el comando que se llama duplicate duplicate esta onda y le vamos a llamar una onda voy a poner un nombre de eh, onda onda display ¿ya? Entonces yo generé una onda que se llama onda display y eh, recordemos que está el comando que se llama display display onda display ya, entonces ahí me generó lo traigo aquí un gráfico que es una eh, es onda display que es una copia de la primera onda que tengo acá ¿ya? Y, y que tiene como dije hace un rato sus propiedades la voy a expandir acá a, eh, botón izquierdo y arrastrar botón derecho le hago expandir ¿ya? ok y la voy a dejar por aquí tranquilita al lado ¿Ya? entonces lo que yo quiero hacer es simplemente que esta función me vaya cambiando esta función o sea, este gráfico con pasando por todas las ondas que tengo en memoria en este instante entonces para eso lo que voy a hacer es simplemente utilizar la función duplicate la que ejecuté acá ¿ya? y la vamos a poner por aquí Vamos a quitarle ese puntito entonces, duplicate de qué? Nombre de la onda actual ¿ya? a onda display. Pero aquí también debemos recordar que tenemos que generar las llamadas de las la referencias apropiadas a objetos externos. Entonces, al igual como teníamos acá, vamos a reciclar esta línea de comando acá vamos a declarar que existe una wave que es externa que se llama onda display onda display onda display ya le digo compilar entonces aquí eh, le digo compilar y me genera un error ya que dice que la función duplicate nombre onda actual ya eh, está esperando una referencia de onda eh, pero nombre onda actual no es una referencia de onda es simplemente un string que va a contener una una una onda ¿ya? Eh, pero como sabe Igor que eso es un objeto que está externo para eso hay una manera abreviada de hacer esto que es poner el signo peso ¿ya? entonces ahí no me reclama y lo que, dice, lo que le estoy diciendo a Igor es que este, este valor que hay aquí lo tiene que ir a buscar afuera con el operador peso. Y lo que hace el duplicate es duplicar eh, sobre la onda display. Entonces, esto lo que debería hacer es que debería cambiarme este valor de onda display tantas veces como ondas hay en memoria y en la lista, mi lista de ondas. ¿ya? Entonces, una cosa que, bueno, esto me va a generar un error, varios errores. Entonces, vamos a ejecutarlo para ir viendo eh, tal cual, cuáles son los errores. Entonces, primero lo ejecutamos y aquí me generó este error. Dice, mientras ejecutaba la función duplicate, el siguiente error ha ocurrido. El nombre realmente existe como una onda. Claro, entonces lo que pasa es que el Duplicate, si existe previamente la onda Display, eh, me da una advertencia. Oye, usted está a punto de sobreescribir esto, no lo vaya a sobreescribir por error. O entonces sea, Para eso tiene que haber un parámetro para sobreescribir eso. Entonces nos vamos a Duplicate para saltarse esa opción. Vamos al help del Duplicate y por supuesto dentro de los primeros parámetros que tiene o modificadores es el slash o, que significa overwrite. Entonces, voy a ponerle ahí, slash o overwrite. Ya, muy bien, Le digo compilar, no me genera ningún error. Voy a ejecutar de nuevo la función. Ya, voy a poner el gráfico aquí, a ver si algo cambia. Y, entonces... Eh, me volvió a generar un error pero ese error de haber sido en la última onda que es que no había nada ¿Ya? entonces eh, pero aquí como que no veo que haya cambiado mucho esto y por qué no y, y por qué no hace lo que yo espe eh, espera de que me vaya mostrando lo, los cambios en esta onda display bueno, porque lo que hace el Igor es privilegiar el, la operación de la función por sobre la actualización de gráfico, a menos que yo se lo diga explícitamente. Entonces, yo le voy ahora a ahora decir explícitamente con una operación acá, que se llama, después del dupliqué, le voy a hacer do update. Entonces, do update lo que hace es actualizar los gráficos que estén presentes antes de ejecutar la siguiente línea entonces nos vamos a poner aquí el gráfico, nos vamos a ir acá a la línea de comando, voy a achicar esto acá para que se vea y vamos a copiar nuevamente mi primera función y la vamos a ejecutar entonces como pueden ver vamos a repetir de nuevo como pueden ver eh, esto cambió varias veces de manera eh, rápida ¿qué tan rápido? Eh, tan rápido que el computador que ustedes tengan entonces voy a ejecutar de nuevo y si se fijan ahora se actualizó cada vez y me mostró cada, eh, cada vez el, el nuevo trazo que, que hacía. Eh, eh, eh, a, a, que estaba siendo recuperado de la lista. Ya, pero siempre me genera, como yo, yo trato de ser un buen programador me genera un poco de ruido esto del... Eh, de que la última onda, recordemos en esta lista, eh, es una, el, el, esa string que se llama nombre actual, es un string vacío. Pero de todas maneras, en la siguiente línea, eh, trato de operar sobre un nombre vacío y hacer un, un duplicate override sobre la onda display que no existe. Pero un nombre onda actual en la última string no vale nada. Entonces, para eso la solución es fácil. Simplemente yo aquí voy a poner otra condición que es un condicional. El condicional que es if. Entonces, if y el end del if. Entonces, el if dice si se cumple esta condición ejecute lo que hay acá. Entonces, ¿qué condición voy a, voy a poner aquí? Bueno, una que ya conocía, que es esta. La voy a poner, copiarla acá. Si se cumple la condición que el largo de la onda es distinto de cero, ejecute lo que viene a continu continuación, que es duplicate. Y, y para también ayudarnos a ubicarnos en el código, le, le puse la indentación respectiva para que sepamos que hay otro bloque. Ahora crucemos los dedos. Esto es lo que debería pasar. Es que no me genera ningún mensaje de error. ¿Ya? Entonces, vámonos para acá. ejecutamos. Y, excelente. Ups, no, no lo vimos. Eso, vamos a ponerle aquí en primer plano. Lo voy a ejecutar de nuevo. Y mostró las distintas actualizaciones. Y no me generó ningún mensaje de error. Que el mensaje de error que me estaba generando era en la última onda, el eh, nombre de onda, perdón, que estaba vacío. Entonces, para hacer un poco más pulcro mi código, simplemente puse esa condición que es un condicional, que dice, si eh, nombre de onda actual eh, tiene un cierto valor, un cierto largo, que es un número, proceda a la función duplicate. Si no, que va a ser en la última posición, que no existe, va a ser un string vacío, no, se va a saltar esa, esa opción y simplemente va a terminar la función. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos eh, eh, el día de hoy? Entonces, el día de hoy nosotros aprendimos a partir de, una, eh, de un set de ondas que hay cargadas en memoria a cómo utilizarlos, hacer llamados de esa información que está eh, disponible eh, en Igor dentro de una función. Entonces aprendimos listas de ondas, eh, a, aprendimos cómo movernos en la lista de ondas, eh, eh, convirtiendo esa lista de ondas en una cadena de caracteres, lo que se llama un string, y cómo depurar ese string para ciertas operaciones, por ejemplo, el duplicar. Entonces la siguiente opción eh, como En la siguiente lección, como ya sabemos cómo movernos eh, eh, en, en, en una lista de ondas, vamos a, a ponerle elementos gráficos para hacerlo más amigable esto en vez y combinar lo que es programación con interfase gráfica.